Buenas tardes amigos de Urbanera. Aquí vemos el termómetro marcando los 29 grados Celsius. A unos 20 centímetros de profundidad de la masa. Es normal que en el centro de la vermicompostera esté más caliente. Pero 27 grados está bien. Hoy es eh, 12 de agosto. Un día después del que hemos hablado. Ya la masa bajó de temperatura. ¿eh? Aquí tenemos el... Medidor. en teoría son medidor de humedad, eh, pH, temperatura y elefanía, pero no, no funciona solamente la temperatura. Vamos a darle comer a nuestras amigas. ¿sí? Ya la temperatura a, para mí, al tacto está bien, ¿sí? en el centro como siempre decimos, está un poco más caliente, por supuesto. Y en los bordes. Está más templado, ¿sí? Aquí podemos ver que nuestras, con nuestras amigas están escondido en los bordes, está absolutamente lleno de lombrices. ¿Eh? Miren, ahí hay juveniles y demás. Vamos a dejarlas en paz. Vamos a echar material. Hemos separado aquí. Miren cómo esto empezó a fermentar. Después de una semana de estar en agua, ¿sí? Eh, tenemos, vamos a poner unos 5 potes de materia orgánica y vamos a ver qué pasa eh, en este caso he echado limón también vamos a ver qué pasa también con el limón y cebolla el limón y la cebolla o sea cítricos y cebollas o ajos no no son recomendables en este en, en los sistemas de compostaje este sistema de ser tan veloz, eh, aquí mi mujer ha tirado los eh, cartones, el papel higiénico. Al ser un sistema tan veloz, decía, y ser tan grande, donde las hormigas pueden escabullirse, esperemos no sufrir eh, lo, la semana pasada del aumento de temperatura. Vamos a sacar aquí a ver qué pasa, si lo eligen o no lo eligen el limón. Así un poquito más, ahí tenemos dos. Vamos con tres, miren la cantidad de agua que tiene esto, ¿no? Esto igual van a ver que enseguida percola y va hacia los estratos inferiores. Tenemos un melón, se han consumido varios limones esta semana, parece. Muy bien. Tapamos así, ya hemos dicho, el cartón. Sí, más chiquito mejor el cartón. Tapamos, evitamos las mosquitas. Cerramos este lado vamos a poner un poquito más de este lado lo voy a tirar más en el centro así no las perturbo tanto en los bordes ellas no suelen estar en el centro de la compostera así que no les va a afectar vamos a cambiar la estrategia antes poníamos solamente los bordes y vamos a dejar así muy bien ahí estamos lo que vamos a hacer ahora es regar un poco en realidad no, no es regar sino que como los tachos, los potes me quedan llenos de de, de, de materia orgánica eh, los enjuago más o menos dos litros y uso esos dos litros para todos los potes y tiro por acá arriba para que eh, me llegue a un punto de humedad justo que se autorregula ¿sí? Luego van a, va a caer ahí los exhibiados. así que hoy es 12 de agosto Hemos tirado, eh, me, queda, uh, me queda uno, muy bien, aquí tengo otro más, ¡Oh! sí, muchísima cantidad de material orgánico, tenemos brócolis enteros aquí, miren, eh, eso va a tardar en derarse, pero vamos a ver qué pasa, eh, hoy es 12 de agosto, eh, la semana que viene Veremos cómo termina esto. Si sí, voy a tirar este agua. Un segundo, ya volvemos. Muy bien, hemos enjuagado aquí todos los potes. Aquí tengo el que aún tiene los líquidos. Vamos a dar el mismo agua para, la, para los 5 o 6 potes. Este agua ahora la voy a rociar aquí. ¿eh? Directamente. Arriba. Lo sacamos todo. Me quedó bastante feucho este. Lo vamos a volver a enjuagar. Bien. Muy bien. Y esto sería todo, ¿sí? Tapamos. Vamos a agregar un poco más de papel. Un cartón. Para que nos quede aquí divino. Un compost, un vermicompost. Aquí tapamos todo para que las mosquitas no llenen el material fresco, ¿sí? Y no molesten básicamente ¿sí? eso era todo, bueno 12 de agosto como dijimos vamos a, a una semana así en la semana siguiente vamos a usar el biotriturador nuevamente esta semana decidí porque sí hacerlo de nuevo como veníamos sin triturar ni nada así que nos veremos la semana que viene a ver cómo evolucionó estos seis potes que serán unos 4 kilos aproximadamente de de material orgánico en peso húmedo, ¿sí? siempre calculo el agua, que lo lleno hasta la mitad de agua, un litro por cada una, así que le descuento siempre la mitad de agua, ¿eh? no, no calculo, es un cálculo grosero siempre el que realizo, así que bueno, su sorbonera es en nuestro sistema de vermicompostaje continuo, nos queda cerrar la malla y dejarlo descansar hasta la semana que viene esto es todo